3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Yo, what's up guys? What's up guys? I'm back, he's back, And the Martinez twins are Freaking back, and today we're about to do something different. Kay? Just, just a little bit different. Just a little bit. Just a little bit. Like, like in our channel, you have never seen something like this. Like the whole video. The whole video in Spanish. Yes. Like tell them. Tell like, them. like, like our 24 hour live talking, talking. In, in Spanish. Spanish. Like we actually speak Spanish. We are from Spain. We're from Spain. And we actually speak Spanish every day. Yeah. I right. mean sometimes we speak in, in English, sometimes in Spanish. We just we switch. just we switch. You we know we switch the language. You, we you switch. Know. You know you oh, hold on hold on. Can we switch the language? Let, let me switch the language, you know, but better hit it. Say. say, say, say, say it's gonna be 24 hours. Talking in Spanish. So what we're gonna do is, we're gonna challenge ourselves It's gonna be a video in Spanish and we're gonna do challenge Like, like, what, we're gonna, what, what challenge are you gonna- We're gonna do challenges and you probably- in a challenge Yeah, yeah, like you're probably saying, yo Ivan, what challenge? Like, the Martir twins are gonna do challenge, but like, what challenge? What kind of challenge? What, what kind of challenge are you gonna do? Challenge. Savage challenge! Ch Ch challenges. Challenges. Because that's more than one. Oh, okay. I guess. Savage yeah. challenges. That's right. So let's get into it. Right? Yeah, but what about the intro? Oh, right. Right, but we're gonna do it in English. In English. Yeah, this time in English. Nah, this time in English. The intro is always It's in, in English. English. It's always in English. So hey, what's up guys? I'm Ivan! I'm Emilio! And we are And and if yes. You, yes. yes, if you're new here, yes, we're, we're twins. twins. We're, you, you, you we're identical twins. Not no, We we can. Bro, do we test. We we. We talk about it. We don't have to do the test. I mean, we're identical twins. <laughs> For real. Okay, so we're identical. Like, like, comment down below if we're identical or not. I don't I don't think so, we're identical. Do we? I hope you're having a great day. I hope this makes you smile. Cause... It's all about being savage, baby. Let's go! So... 24 hours. In Spanish. <laughs> let's start, right? <laughs> Dale. Vamos. Vamos allá. <laughs> this is <laughs> weird. No, no, no, no, no, no. Okay, you cannot talk in English. That's just... Okay. Okay, so, so, here, español. here, down below, we're gonna put subtitles, we're gonna put subtitles so for worry our, for our English viewers, yeah, so, here you have. so, do not worry about it, okay, for the English martinators, international, okay, let's go, vámonos! Bueno chicos, este soy yo Esta es mi voz Esta es mi voz real, como hablo yo Normalmente cada día eh, Es raro que esté haciendo esto, la verdad es que es muy raro Porque cuando hablo en español Suele ser off cameras, en plan Sin cámara, y cuando hablo en cámaras Pues suele ser en inglés, pero nosotros Empezamos en español, entonces hoy Vamos a intentar hacer 24 horas Hablando español, delante de cámara Para todos vosotros, y para los que no Nos entendéis, dejaremos subtítulos aquí Mi hermano va a subtitular todo el video para todos para todos vosotros entonces bienvenidos a nuestra vida realmente nuestra vida todo el día hablando en español so let's go mi hermano y yo hemos tenido una idea entonces vamos a hacer los retos que están en la pizarra ahora, ¿vale? aquí están los he puesto en inglés es raro verdad <risa> es súper raro hablar en español pero bueno Iván, hay que pero hacer bueno esto. hay que hacerlo 24 horas hablando en español vale eh, primero de todo tenemos cortar un un tejano Un tejano Un pantalón Un pantalón de alguno de nosotros ¿Cómo? Correr desnudo Correr desnudo es que Hacerle una broma a alguien Que alguien le dé dinero, dinero A alguien a alguien Es decir, que yo le dé dinero a Emilio o, o tú me des dinero a mí O lo que Verdaderamente decidáis vosotros Porque todo esto Todos estos retos Los vais a decidir vosotros Por nuestra cuenta de Instagram Es decir, yo en mi cuenta de Instagram Voy a poner eh, a quién le doy dinero a quién Emilio, tendrás que poner subtítulos para todo esto Si no, no, bueno, porque si no nuestra gente no se va a enterar Vale, sí, sí <risa> voy a flipar Ok, borrar una foto de Insta. Ok, cambia. borrar una foto de Instagram No, bro, ¿por qué? Ahora, cambio Comerse un helado en 5 segundos Aquí son retos de 5 segundos Beber una, una botella, botella de agua, de agua en 5 segundos. segundos Luego, disparar confeti Dispararse ¡Picarpo, picarpo! ¡Yo! ¡Yo! Un y por último, esto es enrollarse en papel de baño Papel higiénico, right? Sí, papel higiénico, papel Verdad. de baño Vale, entonces vamos a empezar con el juego de los Martínez Twins Primer reto, cortar un pantalón Lo primero de todo, hemos hecho un Instagram story Donde hemos puesto este pantalón negro y el pantalón blanco Y hemos hecho una votación ¿Cuál eh, deberíamos cortar? que Nadie, nadie sabía que el suyo es el negro y el mío es el blanco Entonces, la votación ¿Qué han dicho, Iván? ¿Qué han dicho? Han dicho negro Entonces, Emilio Bro, no Hay que cortar el negro No, Iván, no No, no, no, no Iván Sí, no, sí, no, sí, sí, No, No, no, no, Iván no, no, no, no, yo Me, me encanta su pantalón Iván, no, no No, no Ya está, ya está, déjalo sí, déjalo No, no, no Iván, Iván No, no Acabó Está cortado el 1900. Siguiente reto, siguiente reto, para este hemos tenido que salir fuera, ¿vale? Y es el de quién debería correr desnudo. Desnudo. Entonces, veamos a ver qué A Y con el 51% de las votaciones ganadas, sí que estuvo, estuvo, estuvo ha estado reñido. Ha estado, ha estado empatado, ha estado bien empatado. El ganador es... Iván. Tienes que desnudarte. ¿Por qué? Dale, va, dale. Vale, van tienes 30 segundos para hacer este reto 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¿Dónde estás? Chicos, ya hace 3 minutos que se ha ido y no sé dónde está Creo que ha dado la vuelta Yo, I'm done. Ya está Próximo challenge Siguiente reto, ¿quién debería, quién de los dos debería borrar una foto de su Instagram? Y el ganador, ¿quién y es? el suena? ganador es, con 52% de los votos, ha estado empatado, ¿quién es? Es, ¿quién debería borrar una foto de su Instagram? Es Emilio, ¡no! Así que, así que, Emilio... Voy a borrar una foto, de Twins, este es su... Aquí vais a ver su teléfono móvil, así que vamos a borrar... Así que vamos a borrar una de tus fotos. Veamos a ver, voy a ir abajo, ¿okay? Uf, esta sé que te gusta, esta sé que te gusta. No lo hagas, Iván, no. Así que... No. Con cerca de 400.000 likes... Bro, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Lo siento, Emilio. No. Retos son retos, así que sigamos con el siguiente... Siguiente reto, siguiente reto, este es de a quién deberíamos dar dinero, a quién le deberíamos dar dinero Tú has puesto a mí, a mi hermano, le debería dar 10.000 dólares o, o a nuestra madre O a nuestra madre ¿Y qué habrán votado? Con el 75% de wow. los votos, 75 bro. 75. 75% de los votos habéis votado a... Nuestra madre Ok, ok, ok A la mamá Así que Iván, ¿estás contando? ¿Cuántos hay? 100, 200, 300, 400, 500 Pero, ¿y si hacemos una cosa? Porque luego has puesto que le deberíamos hacer una prank ¿A quién le deberíamos hacer una ¿A quién le deberíamos ah, okay, sí, hacer sí, sí. una prank? Sí, ya me acuerdo eso: ¿A quién le deberíamos hacer una prank? ¿A mi mejor amigo o a mi madre? Y con el 53% de los votos 53% no está mal A tu madre, a nuestra madre Así que, ¿por qué no hacemos una prank? Ok, ¿por qué no le hicimos a la mamá? El dinero es falso le damos de mil euros reales, se los cambiamos y le damos unos falsos Tengo los falsos y los reales Y los reales Así que vamos a hacerlo Mamá, Ten, Tenemos una, una sorpresa para ti ¿Ah, Una sí? sorpresa, ¿Sí? ¿Ah? sí Porque creemos que para nuestro cumpleaños te veíamos algo uh -huh. te, te queríamos dar algo, entonces... Y porque somos muy buenos niños, somos te vamos a dar 10.000 10 dólares. Los puedes cambiar donde... ¿En serio? Donde... Sí, son reales. ¡Uf! Uh, ¡Anda! ¿No es mucho dinero esto? Sí, sí, sí. No, ¿Qué sí, hacemos sí, sí. con esto? No, no, no es para ti, es para mí. para ah, tapar agujeros? <risas> <risas> ¿Para ir a comprar ropa? ¡Oh, qué bien! Sí, pero que, que sepas que qué que te sabe? vas a comprar. ¿Qué te vas a comprar? Sí. sí. A ver, pues una, una joya. Ah, Anda. esos son los míos, no, ¿no? Estos son los no, son los míos, los, sí, sí. Son sí, sí. tuyos. Son son estos los tuyos. Es verdad S son son falsos. Son ah. para para el Monopoly, para que quieras Ah, jugar pues jugaremos al Monopoly, sí, ¿no? Sí. No, no, no, no, no. al Monopoly. fue A prank. <laughs> ¿Cómo le Hemos hecho pelo? una broma a nuestra madre, mamá. <risa> mamá, estamos haciendo un vídeo 24 horas hablando en español. Ah, bien, bien, bien. muy bien Creo que ya lo sabía que sí. era la broma. Sí. Sí. Creo que ya sabía que le estábamos haciendo una broma. Es que de vosotros. ¿Verdad? Sí. sí. Entonces. Vamos a por el próximo nos, reto. Nos vemos en el próximo reto. Bueno, siguiente reto, uno de los últimos retos que tenemos que hacer Son los de 5 segundos, así que veamos quién ha ganado ¿Quién ha ganado? El reto de ¿Quién debería comerse un helado? Un helado Este helado En 5 segundos es... es... Con el 51% Con el 51% de los <risa> votos seguramente, ¿no, Emilio? Sí Seguramente, sí, sí. sí. sí. El ganador el es... El ganador es... ¡Ivo! ¡Emilio! Por... No, mira Iván Martínez Iván, tienes cinco segundos Es imposible en 5 segundos No, no es imposible. Sí, es imposible No es imposible, Iván No, no hay excusas que valga 3, 2, 1 y... ¡Ya! ¡Acción! 3, 4, 5... Es imposible, Emilio, esto No, no, no, no No es imposible ¿Sí? Mira Tres, dos, uno. El último reto de, de los 5 segundos. Vamos a ver a quién le ha tocado beber una botella de agua en 5 segundos. En cinco segundos. Y con el 54 54% de las votaciones, el ganador es ¡Ey, Iván. Unos aplausos. ¿Pero por qué yo? Iván, tienes 5 segundos para beberte la botella de agua. 3, 2, 1 y dale. 3, 4, 5. F fallaste, Iván. Iván, si quieres beberte una botella de agua en 5 segundos, sí. lo tienes que hacer así. Vamos Cuenta. a ver cómo lo haces. 3, Pera, pega, pega. 2, 1, y. Ya. Era mi reto, era mi reto. Iván, sé que has fallado en los últimos retos En los, en los de 5 segundos sí. Has fallado Así que este es el final Como has fallado en los últimos retos He decidido por mí mismo Que te voy a hacer un reto a ti Y el reto es A ver si te puedo enrollar en papel De van. ¿Estás preparado? Entonces quieres hacerme como una momia, ¿no? Sí, como una momia ¿Estás ready? ¿Estás preparado? Coge aquí Dime, Milio. Ah, Milio. Ah, me estoy mareando. Llevo cinco minutos dando vueltas y me estoy mareando. Te lo juro que no puedo. Dale. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. <música> Que puedo ver, ver ahí. Veo la luz Y hasta aquí acabo de enrollar a Iván ¿Cómo, cómo te sientes, Iván? Apretado no. Pareces una momia No, no, no, no, no, no, no, no Sabes que este vídeo se va a subir el viernes sí. Y hoy es jueves sí. Hoy es día 9 de mayo Ajá. Mañana será 10 de mayo Muy bien ¿Y qué día es el 10 de mayo? El 10 de mayo ¿Qué día es? ¿Qué significa para ti el 10 de mayo? Es mi cumpleaños ¿Y cuántos cumples? 12 No, 20 20, 20. Entonces, cuando nosotros subamos este vídeo, sí. Tú ya tendrás 20 años Así que, ahora mismo que estás enro enrollado así uh -huh. Lo vamos a a celebrar a lo grande. Así que a la de tres. Iván, ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades, Iván! ¡Yo! Fe felicidades. Más dan la cara. ¿Qué? Más dan la cara. ¿No estás bien? ¿Aquí? Sí. Oh. Bueno, Iván. A ver si... Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero bien. que os haya gustado este reto hablando en, en español. español. Es raro. Rarísimo. Así que espero que os haya gustado. Muchísimas gracias. Hoy es nuestro cumpleaños. 20 años. Espero que, bueno, vamos a pasarla muy bien. Así que comenta. Happy birthday o feliz cumpleaños. Y te haremos un shout out A uno, sí, de, sí, vosotros sí. A a uno, uno de vosotros os haremos un shoutout. Así que, this y... shout out goes Yo. to Monica Gomez. Thank you so much Monica for having our notifications on. Muchísimas gracias Mónica, por tener nuestras notificaciones activadas. If you want a shout out, you only have to turn on our notification and comment when you're done. Así que, así que suscríbete. Let's go. Go subscribe to the Because the Containers. Are, are freaking lit. lit. We we'll so, see you guys in the next video. Peace out, hasta el lunes, we we'll see you next week, Monday, peace out, peace out.